¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo del Museo Malvinas, Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Hoy, viernes eh, 28 de mayo, 18 horas, estamos justo entre medio de dos efemérides muy importantes relacionadas con, con Malvinas y que de alguna manera las vamos a abordar a lo largo de la charla de hoy. Una es la que acaba de pasar, que es el 25 de mayo, el inicio de la revolución de lo que luego dio la independencia de nuestro país, y otra efeméride, que asumo que la vamos a mencionar más adelante, simplemente la voy a, a mencionar, que es el 30 de mayo de 1810. Tiro la fecha, fue un decreto muy importante relacionado con la historia de Malvinas, simplemente la, la voy a enunciar, porque probablemente la, la, la estemos abordando en profundidad en un ratito. Bien, quienes nos están viendo... Eh, desde nuestro canal de YouTube los invitamos a, a suscribirse a nuestro canal, que nos están viendo desde Facebook, además de que los invitamos a seguir nuestra página, también los invitamos a hacer clic en el botón de compartir para aumentar la, la difusión de esta transmisión, y desde el chat de ambas transmisiones, díganos de, de dónde son, porque nos jactamos a hacer un, un programa federal, y es muy importante para nosotros que nos digan desde qué provincia, de qué localidad o desde qué país, nos están viendo y acompañándonos en este ciclo en, en la defensa de nuestra soberanía, de la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Bien, la consigna de la charla de hoy era justamente abordar un tema que, por lo menos para mí, es fundamental a la hora de hablar de la soberanía argentina en Malvinas, que tiene que ver <coughs> vincular nuestra historia en Malvinas con una rama científica, una disciplina, que es el derecho internacional público. Y qué mejor que para combinar estos dos temas, Malvinas y el Derecho Internacional, hoy nos acompañan dos especialistas en Derecho Internacional Público, Facundo Rodríguez, docente a su vez de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Palermo, y el doctor eh, Marcelo Cohen, profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacional y del Desarrollo de Ginebra. Que es donde desde, desde ese lugar nos está acompañando Marcela. Así que muchísimas gracias por la diferencia de los usos horarios, ¿sí? como, como se llama. ¿sí? Bueno, ante todo, bienvenidos al, al, al programa. gracias. Un placer. Bien. Primera pregunta, sí, disparadora, dado que ustedes es la primera vez que, que nos acompañan en este ciclo. Es más de tipo intuitiva y hasta incluso un poco personal. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta en, en su historia? que se enteraron que hay una porción de nuestro país, en este caso las Islas Malvinas, que lamentablemente en la actualidad sigue estando ocupada por una potencia colonial, en este caso el Reino Unido de Gran Bretaña. Bueno, si empiezo yo porque soy el más viejo aquí, eh, les puedo decir el año exacto, 1965, estaba en la escuela primaria. Y como saben, 1965 es un año muy importante eh, eh, en la historia de la controversia con el Reino Unido, porque es eh, el año en el que se adoptó la resolución 2065. Eh, yo estaba en la escuela primaria y en la escuela primaria se habló de Malvinas, precisamente. Eh, fue el año en el que, igual, eh, bueno, estuvo la discusión en el Comité de Descolonización, en, en el famoso alegato rudo en la Asamblea General. Y en la escuela primaria mmm, nos hablaron del tema Malvinas, eh, nos empezaron a explicar la, la historia del conflicto, y también allí aprendí la marcha de las Malvinas. <risa> eh, por eso lo recuerdo siempre con mucho afecto, porque me recuerdo a, a, a mis dos maestras, la maestra que tenía, eh, no me acuerdo en qué grado estaba, pero, y mi maestra de canto, que fue la que me enseñó la marcha de las Malvinas, que volví a escuchar recién en 1982 y mucha gente creía que era de 1982 y en realidad es una marcha que eh, fue elaborada inclusive antes de la segunda guerra mundial si, si mi memoria no, no me falla ahí eh, descubrí por así decir eh, muy, muy niño eh, la cuestión de las Islas Malvinas Bueno, en mi caso en particular eh, yo no recuerdo tanto con tanta exactitud como Marcelo la, la fecha, sí sé que eh, tenía unos 9, 10, 11 años, y mi primera aproximación a la, a la cuestión de las Islas Malvinas fue por el lado del conflicto armado, no tanto de la cuestión jurídica, la cuestión de, jurídico, de la soberanía. Yo eh, tengo un hermano es, eh, oficial de la Armada, por tanto, por ese lado siempre eh, la, la cercanía y me acerqué por ese lado, me acerqué al tema de los, de los veteranos de guerra, etc. Y luego, sí, ya eh, una vez avanzado, una vez he estudiado bastante el, el tema del conflicto armado, vi que había algo más, es decir, ¿por qué se había generado? O sea, me surgió esa necesidad de, de, del cuestionamiento ya con, con 14, 15 años, eh, y ahí comencé a adentrarme lentamente en lo que fue la, la, la, la cuestión de fondo, ¿no? de, de la disputa de soberanía, y que generó también mi elección profesional al momento de, de terminar la escuela secundaria, de elegir, de elegir la carrera universitaria. Entonces de, de ese, desde ese punto ya... Esa es partida ahí. Pero mi entrada, a diferencia de la de Marcelo, es... Por el conflicto armado, que creo que muchos también, ¿no? Eh, es lo que más llamativo, o lo, quizás lo que más se recuerda, eh, lamentablemente, si se quiere, a lo largo de, de, del año Malvinas, siempre eh, el 2 de abril es, es la fecha que rememoramos y luego se va como dejando, olvidando, pero, pero bueno, en mi caso en particular es lo que me llevó también a, a acercarme a la temática y luego querer profundizar ya en la cuestión de fondo. Eh, es que sí, bueno, le sumo a, a los dos, digamos, el 2 de abril, digamos, es feriado nacional, es como una efeméride pivotal, digamos, ¿no? Casi diría el centro gravitatorio más intuitivo eh, de nuestro país, y bueno, al igual que Facundo también, el 2 de abril fue como una forma de iniciar, pero bueno, a medida que uno va avanzando, va empezando a agregar otras efemérides, ¿no? A lo largo del año, por eso también, bueno, un poco del ciclo de charlas lo que proponemos es que malvinas no sea solamente el 2 de abril o el mes de abril sino que apostamos a que malvinas sea todo el año directamente porque para hablar de malvinas tenemos hasta a veces ni el año nos alcanza eh, así que bueno es un poco digamos del lado la, la propuesta y un poco para, para que se entiende para quienes nos están escuchando quienes no eligieron la carrera de abogacía y eligieron otros destinos de, su, de sus vidas cuéntenos a, a la gente que, que nos está mirando qué es el derecho internacional público así de forma sintética, como para por lo menos diferenciarlo de otras ramas de, del derecho, y por qué es importante a la hora de hablar de la soberanía de los estados, de las naciones y de los pueblos. Bueno, eh, si empiezo, eh, el derecho internacional es eh, el orden jurídico que regula las relaciones entre los estados, es decir, establece eh, lo que los estados pueden o no pueden hacer, y la que regula también eh, a quién pertenecen los espacios. Eh, por eso es fundamental el derecho internacional. Eh, por ejemplo, para, para discutir quién tiene soberanía sobre un determinado espacio, que sea un ámbito territorial o un ámbito marítimo, hay que referirse al derecho internacional. Es el derecho internacional quien, quien establece las reglas aplicables, por ejemplo, para la adquisición de la soberanía territorial, eh, para toda una serie de, de elementos que hacen a las relaciones interestatales. Eh, temas como el uso de la fuerza, temas como los derechos humanos, eh, temas como las relaciones económicas internacionales, todo eso es regulado por el derecho internacional. Es decir, es más que una simple disciplina eh, académica. <ríe> eh, si tenemos soberanía sobre Malvinas, es porque el derecho internacional eh, nos da la razón. Y ese es el elemento un elemento fundamental a, a tener en cuenta. ¿no? Sí, y sumando a lo que bien explicaba Marcelo, eh, si bien la cuestión de Malvinas puede ser abarcada y analizada de distintas ópticas, de hecho se hace eh, efectivamente, desde la óptica sociológica, económica, eh, militar incluso, pero en el, punto, en el fondo se trata de una disputa de soberanía, una disputa jurídica. Eh, Argentina alega tener títulos sobre el territorio, el Reino Unido hace también lo propio. Es decir, uno puede analizar la cuestión, puede analizarlo las distintas ópticas, pero en el fondo, eh, la, la génesis de la cuestión es una disputa jurídica, una disputa de soberanía entre dos, entre dos estados. Bueno, y hablando de, siguiendo un poco tu línea, eh, Facundo, esta idea de combinar disciplinas científicas, ¿no? Ustedes, eh, hace relativamente poco, si uno analiza la historia en un sentido de larga duración, en el año 2015 ustedes publicaron un libro del cual vamos a hablar más adelante, que es Malvinas, Entre el Derecho y la Historia. Ahí, digamos, hicieron centro en el derecho, porque digamos, ustedes dos son, son abogados, pero empezaron a abrir un poco el abanico de, si bien el centro puede ser un, una controversia de índole jurídica, no deja de alimentarse o complementarse con otras disciplinas científicas, en este caso, eh, la historia. Y acá yendo un poco, eh, siguiendo un poco también el hilo de, de, del libro que, que ustedes publicaron y que de alguna manera va a atravesar un poco esta charla, eh, ¿por qué las Malvinas son jurídicamente argentinas? ¿no? Ahí ya abrimos y nos vamos remontando eh, hasta el pasado, digamos. ¿Cómo, dónde, ¿Dónde nace esa, esa cuestión? Sí, esa es una muy linda pregunta. <ríe> eh, y yo siempre, cuando doy charlas sobre Malvinas en, en diferentes lugares del mundo, siempre invito a los oyentes a leer dos documentos que son claves. Uno argentino, el otro británico. Que es cuando nace la controversia entre la Argentina y el Reino Unido. El, el decreto del 10 de junio de 1829, eh, que crea la comandancia política y militar de las Islas Malvinas y Adyacentes, en el que se explica cuáles son los fundamentos jurídicos, por qué las islas son argentinas. Y la nota de protesta británica de noviembre de 1829, en la cual el gobierno británico pretendidamente invoca sus razones por las que cree tener soberanía. Yo siempre invito a leer esos dos documentos porque es muy claro. Y uno puede ver la coherencia de la posición argentina desde ese momento hasta el día de hoy. La posición argentina nunca cambió, ha sido siempre exactamente la misma. Y la incoherencia de la posición británica y la falsedad de la posición británica, porque cuando, cuando uno lee los dos, uno ve la posición argentina, ¿cuál es? Argentina heredó las Islas Malvinas de España. Hay un principio que se llama el Utiposidetis Iuris, o que se lo puede llamar también desde el punto de vista de la sucesión de estados en materia territorial, por el cual los estados de, de nueva independencia heredan el territorio eh, en el cual la potencia colonial eh, ejercía soberanía. Eh, no cabe duda de que eh, España tenía soberanía sobre las Islas Malvinas al comienzo, como recién te refería Juan, al 25 de mayo de 1810, y recién mencionaste otra fecha muy importante, que es el 30 de mayo de 1810. No cabe duda de que al inicio del proceso... Eh, independizador de la Argentina, en 1810, las islas eran españolas. Por consiguiente, Argentina hereda de España las islas. Entonces hay que preguntarse, ¿y, bueno, ¿y por qué las islas eran españolas? Y ahí tenemos también toda una serie de elementos clarísimos, eh, el hecho de que las islas se encontraban en lo que era reconocido como el área eh, de soberanía española, el derecho del primer ocupante, los primeros ocupantes como sabemos fueron franceses y cuando España toma conocimiento protestante ante Francia y Francia reconoce que las islas son españolas y transfiere eh, el establecimiento que había eh, creado en, en Malvinas. Y entonces el derecho del primer ocupante, que en derecho internacional es muy importante, es español. Eh, y luego hay un reconocimiento de, de la soberanía española por las diferentes potencias de la época inclusive por el Reino Unido Entonces, eh, eh, y el ejercicio ininterrumpido español de la soberanía hasta 1811 heredamos las islas de España y luego ejercimos con, eh, concretamente eh, actos de soberanía desde el momento mismo del de establecimiento del primer gobierno patrio, de la primera junta eh, que decide pagar los sueldos a los funcionarios españoles que estaban en Malvinas. O sea, hay, un, hay una claridad total desde el inicio mismo de, de, de, de, de la existencia de la Argentina como nación eh, en la cual se reivindica la soberanía y se la ejerce. ¿no? Eh, y después hay toda una serie de otros elementos, eh, que quizás Facundo puede eh, desarrollarlos ¿no? sobre... Eh, por qué las islas son argentinas. O sea, para eh, complementarnos, <ríe> eh, Facundo va a seguir entonces. Sí, no, Por supuesto, como bien decía Mar eh, Marcelo recién, están estos documentos. ¿no? Por un lado, el documento eh, de la creación de la comandancia, donde se establecen efectivamente de manera precisa cuáles son los, los, los fundamentos argentinos. Y por otro lado tenemos la protesta británica de 1829, en el cual hace mención a una serie de actos que ya habían sido desestimados incluso con anterioridad por España. Habla de, de, del descubrimiento de las islas eh, en, a, a fines, o se quiere, de mil, del siglo XVI o comienzos del siglo, del siglo XVII, cuando sabemos, y en el libro nosotros lo, lo, lo indicamos, que, que por lo menos el primer mapa de las islas data de, 1800, de 1520, es decir, 70 años antes del pretendido descubrimiento británico. Más allá de que se entienda o no el descubrimiento como título de soberanía ¿no? en el siglo XVI y siglo XVII. Ahí quería eh, perdón, aprovechar ese punto ¿no? para contarles sí. eh, a quienes están viendo esta discusión ¿no? entre nuestra posición y la británica y dentro de, de esta discusión del, del derecho internacional, la diferencia entre el descubrimiento de un territorio y la primera ocupación. ¿Cómo, ¿Cuál es el, el peso de cada uno y por qué desde nuestra parte decimos, que, o incluso también a nivel internacional, me imagino, el mero de descubrimiento no da derechos. Eh, ¿Cómo fue eso aplicado en el caso de Malvinas? Ahí siguiendo un poco tu hilo, eh, Paco. Bueno, ya, eh, ya a partir del siglo XVI, ya el mero descubrimiento no era suficiente, no era considerado por los estados como un título válido de soberanía, es lo que luego la, la, la jurisprudencia llamaba un título incoado, ¿no? un título en expectativa, que daba preeminencia a quien, lo, lo, a quien realizaba el descubrimiento, pero después requería una posesión efectiva en el territorio, es decir, actos efectivos, tampoco meramente actos simbólicos, es decir, no era suficiente poner una bandera e irse, una cruz e irse, o indicar simplemente, vi este territorio eh, y me fui. Más allá del descubrimiento, no, la gente, eh, España, como bien explicó Marcelo recién, era reconocida como la soberana de todos esos territorios, eh, y así lo, lo hizo valer incluso ante el Reino Unido de forma expresa en, en 1749, cuando los británicos intentan enviar una... una expedición hacia las Islas Malvinas y a las supuestas Islas Pepis Ahí España hace valer expresamente su soberanía y el Reino Unido la acepta eh, y decide de desistir justamente de, esta, de este accionar eh, luego, como bien decía Marcelo, la ocupación efectiva es uno de los títulos como se llama eh, originales, hoy por hoy, hoy, por hoy ya no, no, no tiene validez si se quiere práctica en el derecho internacional porque ya no hay eh, territorio sin, sin descubrir quizás cuando si se aparece alguno por, por cuestión de naturaleza, pero hoy por hoy la mayoría de los territorios ya están todos descubiertos, eh, y se habla ¿no? de la potencia del título de primer ocupante como quien se establece de manera efectiva, ¿no? de, de, que uno esta intención de considerarse soberano y ejercer efectivamente la posesión sobre, sobre el territorio, pero que un territorio que ya era español, es decir, la ocupación efectiva se da sobre un territorio que no tiene dueño, en el caso de las Islas Malvinas sí lo tenía, y ese dueño era España, por eso Francia reconoce el título preexistente español por eso como bien decía Marcelo la, el, el, el, esa idea o ese título de primer ocupante es entendido como español justamente por esto no, no se trata de una cesión de soberanía no se trata de una compra como algunos autores o algunos eh, eh, publicistas británicos tratan de, de hacer creer No, no, España lo que hizo fue protestar por sus derechos, Francia los reconoció, y le devolvió lo que llama eh, asentamientos intrusos, de manera expresa, así lo establece el, el capitán Juan, eh, Bougainville, el, el marino francés que, que estableció el primer asentamiento en Malvinas. Este, y bueno, volviendo al tema de los títulos británicos, también los británicos sostienen de que nunca abandonaron las islas, la realidad como nosotros explicamos en el libro, es que en 1774 los británicos no solamente abandonan las islas de manera física, sino que también abandonan cualquier tipo de pretensión o de intención de considerarse soberanos sobre las islas. Son 55 años de silencio en donde el Reino Unido no tiene ningún tipo de presencia oficial ni realiza ningún tipo de acto oficial en o relativo a las Islas Malvinas, frente a un continuo despliegue de soberanía por parte primero de España y luego de la Argentina. Eso son 55 años de silencio y de aceptación de la acción de la contraparte, en este caso, si se quiere, española y luego argentina, en donde el Reino Unido tenía conocimiento de los distintos actos soberanos que tanto España como la Argentina iban realizando. Es decir, ya en la década de 1810 a 1820, la Argentina realiza actos en materia de soberanía sobre las islas, luego en 1820, cuando toma la posesión oficial, cuando en 1825 firma un tratado de reconocimiento de un tratado de paz y amistad con el Reino Unido, donde el Reino Unido no dice absolutamente nada, eh, las concesiones de territorios o, o de terrenos a, a, a Bernet, a Pacheco, y además que son conocidas y ratificadas incluso eh, algunas suertes de, de sesiones eh, ocultas que son eh, firmadas incluso por el cónsul británico, a, a, a modo de eh, certificar la firma, es decir, el gobierno británico toma conocimiento de estas situaciones y no dice absolutamente nada cuando, si se consideraba soberano o se consideraba que tenía un tipo de derecho sobre las islas, tenía la obligación de hacerlo si quería defender su posición, su posición pública. Entonces, como bien explicaba Marcelo al principio, los dos, estos dos elementos, estos dos documentos son fundamentales para establecer, eh, el, primero el nacimiento obviamente de la disputa, que es 1829, y podemos establecer también las dos posiciones en donde quedan claras la Argentina, que no ha variado, y la británica que ha ido mutando a medida que ha pasado el tiempo, han ido cambiando su, su, su argumentación, primero, como decíamos decían, del descubrimiento y el no abandono de, de las islas, han avanzado en la idea de la posibilidad de una prescripción adquisitiva, luego han ido variando, y hoy por hoy su único argumento, su único elemento para evitar sentarse a discutir con la Argentina es la alegación del supuesto principio de libre determinación eh, de los pueblos a los habitantes de las Islas Malvinas. Yo quisiera agregar un elemento más, que es el, el, el hecho de que estamos hablando de 1833, cuando el, el gobierno británico expulsa a la Argentina de las islas por la fuerza. Porque muchas veces eh, me dicen, bueno, pero eso pasó ya hace mucho tiempo, ya hace tantos años eh, que están los británicos en las islas, entonces si fuera así habría que reescribir eh, o redibujar el mapa del mundo. Eh, y yo siempre explico que hay una diferencia fundamental. Muchas veces me dicen, bueno, es, inclusive lamentablemente algunos intelectuales argentinos eh, han, se han hecho eco de esto, dicen, bueno, eh, México perdió un tercio de su territorio con los Estados Unidos y ahora no, no reivindica California <ríe> o Texas. O, eh, pero acá hay una diferencia fundamental que muchos o, olvidan, eh, es, y es lo siguiente, desde el mismo momento en que Argentina se expulsaba de las islas, protesta. Eh, y nunca, desde 1833 hasta el día de la fecha, nunca Argentina aceptó el despojo. Contrariamente a lo que ha pasado en muchos otros lugares del mundo. Por ejemplo, daba el caso de México y Estados Unidos. Pero bueno, México firmó un tratado con los Estados Unidos en el cual reconoce que perdió esos territorios. Argentina nunca... Eh, nunca eh, reconoció eh, el despojo, nunca aceptó el despojo, y si la cuestión está abierta desde 1833 hasta el día de la fecha es por eh, la actitud del gobierno británico, que durante más de un siglo se negó a, a discutir la cuestión, y que recién cuando eh, las Naciones Unidas adoptan la resolución 2065 por primera vez después de más de un siglo, el Reino Unido aceptó uh, negociar y como sabemos hoy eh, la, la cuestión está nuevamente bloqueada por la negativa británica, pero es importantísimo señalar esto, o sea, si la cuestión está abierta, si la cuestión nunca fue resuelta es por la actitud británica y por el hecho de que la Argentina jamás ace aceptó eh, el despojo, o sea, desde el punto de vista jurídico la cuestión eh, está exactamente igual. Desde 1833 hasta el día de la fecha, no ha habido cambios en la situación jurídica. Claro, porque por ahí, eh, lo que, digamos, intuitivamente, el factor tiempo es por ahí un factor que confunde, digamos, ¿no? Pero si uno lo mira de una forma estrictamente jurídica, el paso del tiempo, así pasen en 2033, ojalá que no, se, se cumpla el bicentenario de la usurpación británica de Malvinas... Digamos, el factor tiempo no influye en nuestros derechos de soberanía, tomando estos, estos dos factores que ustedes acaban de mencionar para ir de alguna manera recapitulando. Los títulos de soberanía que son indiscutibles, desde un plano jurídico nominal, si se quiere, con el principio de utis posidetis, digamos, ¿no? ese, ese territorio virreinal que se transformó en un Estado-nación independiente, Provincias Unidas y República Argentina, y a su vez, eh, como bien mencionaba Facundo, la administración efectiva, no es que en nuestro país se quedó con una mera cédula real, ¿no? Y colgada en una pared en algún despacho del Cabildo, sino que además ya a partir de 1820 inició una administración efectiva del territorio. Distinta a la de los españoles, que por ahí le dieron uso de un presidio, ¿no? para hablar en términos cinematográficos y que se entiende, era como el Alcatraz Virreinal, a veces lo llamo yo eh, porque era un presidio, digamos, en el medio del Atlántico, del virreinato del Río de la Plata, pero que justamente a partir de la administración argentina tiene otro color, digamos, el, la administración argentina de Malvinas es distinta a, a la española, inclusive en ese sentido. Cuéntenos un poco para ir, para no ya adelantarnos al siglo XX, terminar de desmenuzar, de, de si se quiere, el siglo XIX, cómo fueron, incluso desde el punto de vista jurídico, esa administración argentina de Malvinas en esos 13 años eh, de 1820, cuando Guiwit planta la bandera nacional en las islas, hasta la usurpación de enero de 1833. Sí, Juan, ese es un punto muy importante porque, eh, como sabemos, eh, las islas estaban deshabitadas. Eh, o sea, no, nunca hubo una, pura, una población autóctona cuando llegan los europeos. O sea, las islas eh, llegan los europeos y las islas están deshabitadas. Y el, el punto que mencionás es muy importante porque la verdadera primera acción de, de un Estado eh, para llevar. A la civilización a las islas eh, fue la Argentina. O sea, eh, los franceses tenían en mente hacer algo así, porque cuando, cuando pierden eh, Quebec, eh, Bougainville, por eso eh, tenía su idea de, de, de crear algo, algo así en, en las islas, pero como sabemos, bueno, luego eh, Francia reconoció la soberanía española y le transfiere el establecimiento de Puerto Luis. Eh, pero o, los británicos cuando ocupan eh, y crean eh, ese fuerte en Puerto de la Cruzada era un simple fuerte y nada más eh, y los españoles efectivamente no, no tenían la idea de desarrollar uh, la industria la cultura en las islas simplemente era una presencia eh, y los primeros que efectivamente tratan de desarrollar las islas eh, son las autoridades de Buenos Aires, eh, con las concesiones de terreno, eh, con la idea de llevar población a las islas, y también con un elemento muy importante, porque hoy, hoy está muy de moda eh, hablar del de, de, de, respeto del medio ambiente, de lo, eh, y precisamente... Eh, eh, una legislación de avanzada en esa época eh, fue eh, la lucha que intentó eh, con sus pobres recursos, una naciente nación, eh, para evitar la depredación que hacían eh, los foqueros, y, y que, eran, es, que eran esencialmente estadounidenses y, y británicos. Eh, hay una legislación, una primera legislación, a evitar esa depredación y esa masacre eh, de los anfibios, como se le decía. Y, y bueno, eh, cuando se crea la comandancia política y militar, eh, uno de los objetivos eh, de, del comandante Bernet fue aplicar esa legislación, que se, aplicaba las, se quería aplicar en las costas patagónicas, con los pobrísimos recursos de, del gobierno de la época, ¿no? Y Bernet quiso implementar eso precisamente, y eso motivó el famoso incidente por el cual luego Lexington procedió a, a destruir en gran parte la, el establecimiento argentino. Pero esa idea de, de desarrollar las islas, en realidad no lo hizo ni España, mucho menos el Reino Unido. Y fue Argentina esa, esa iniciativa. Y eso es importante, yo creo, recalcarlo. ¿no? Sí, y, para, y para sumar un poco también a lo que, a lo que dice Marcelo, eh, recalcar también la idea de cuando se crea la comandancia, no es solamente la comandancia de Malvinas, sino que también es de las adyacencias al Cabo de Hornos, es decir, el centro administrativo, la importancia que Buenos Aires o que la Argentina le da a las Malvinas, es esa. Es instaurar el centro que hoy por hoy, si se quiere, estaría o está en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en ese momento estaba en Malvinas. Y Bernet se encargó no solamente de tratar de avanzar o de tratar de, de explotar, en el buen sentido de la palabra, el, el establecimiento, sino que también trató, trató de mantener buenas relaciones incluso con los pueblos eh, autóctonos, pueblos indígenas de la Patagonia. Está la historia de que él va busca a la cacique eh, María la Grande, eh, de Tierra del Fuego, la lleva durante unos, unos, no sé si unos meses, unos días, a, a las islas. Es decir, su, su actitud, su accionar, fue también... Eh, de avanzar, si se quiere, también para la época. O sea, no solamente que quería eh, hacer avanzar el, el establecimiento, cuidar la fauna eh, de, de la sino también mantener buenas relaciones con los habitantes que se encontraban eh, en el continente. Es decir, la, la, la, la intención de la Argentina a través de, de Luis Bernal como su primer comandante, que no es el primer gobernador, porque si podemos ir a si 1823, lo tenemos a Pablo Arehuatí como el primer gobernador, o incluso a David Shewood, que también fue entendido como comandante de las islas por su, por su tripulación, pero la realidad es esa, como dice Marcelo, nunca hubo eh, nunca las islas habían tenido el desarrollo humano eh, tan tan avanzado como el, que, como el que tuvo en ese tiempo eh, a través de, de, de la política argentina, desde 1810 hasta 1833, momento de la expulsión por parte de los británicos. Y eso precisamente muestra eh, también una de las razones del zarpazo británico en 1833, porque los británicos se dan cuenta de que las islas son viables y muy importantes, eh, y por eso eh, en 1829 eh, protestan con el objetivo de, de apoderarse de las islas. Y, y, y también a, para agregar... Eh, el zarpazo británico no solo nos despojó de las Malvinas, porque nos despojó de nuestra presencia en el sur. U ustedes imaginen lo que podría haber sido todo el desarrollo del sur argentino si la presencia argentina hubiera continuado en Malvinas. O sea, ese es otro, ese otro elemento importante. Como bien decía Facundo, eh, la comandancia... Eh, incluía Tierra del Fuego y, y las islas y adyacentes. Y, y el despojo británico nos imposibilitó de, de tener esa presencia en el sur, que tardó luego muchos años en poder implementarse. Y hay otro elemento que también es, es anecdótico, no tanto, el primer matrimonio civil que se realiza en Argentina se realiza en las Islas Malvinas, porque en esa época el matrimonio era religioso, únicamente las personas que se querían casar tenían que casarse, eh, por iglesia eh, y, y es Bernet quien eh, realiza el primer matrimonio civil, tardaron décadas luego para que en Argentina pueda existir el matrimonio civil eh, y eso es un elemento que no es solo anecdótico, me parece que es importante e interesante mencionar ¿no? claro, y ahí le sumo ¿no? para, para seguir el hilo. también eso también explica de una manera el sentido de pertenencia porque si nosotros comparamos lo que fue la administración española del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. El fallido intento británico del siglo XVIII y la ocupación que vino después. Claramente nosotros eh, decidimos, eh, no si se quiere ocupar en términos coloniales, de decidimos vivir en Malvinas. Digamos, la característica de, de la presencia argentina en las islas es muy distinta incluso a la que luego realizó por la fuerza el Reino Unido post eh, usurpación. Y como bien mencionaba, en esto de avanzada también uno siempre destaca la convivencia que había en Malvinas, ¿no? Eh, en Malvinas eh, había gauchos, había población afro, bueno, estaba obviamente Bernet, su familia, había europeos que venían y convivían de forma comunitaria en buenos vínculos, no solamente con las autoridades de Buenos Aires, que de alguna manera eran quienes titulaban ese territorio, sino que además tenían buenos vínculos, con como bien mencionaba Facundo, con los pueblos indígenas de, de la Patagonia, ¿no? Y, y como bien decía Marcelo, qué distinto hubiera sido, ¿no? Si la integración del sur eh, tenía en su epicentro a Malvinas con las características que era el pueblo argentino de, de Malvinas. ¿sí? Esa es la diferencia. Nosotros no, no ocupamos, si conocemos nosotros, queremos vivir en, en nuestro suelo y por ahí el, el, el sentimiento hacia la tierra es distinta. Eh, por eso, eh, el otro día hablando con, con, con el embajador Figueroa, Malvinas no es un tema que está dentro del Reino Unido a nivel popular o en las calles de Londres, digamos. ¿no? Y acá, sin embargo, en nuestro país no hay persona que no, que no hable de, de Malvinas. Y, y ustedes mencionaban 1829, ¿no? el punto de inflexión. Nuestros argumentos que no cambiaron, el utipositis, y los contraargumentos británicos. Para esa época, y después en esas discusiones que vinieron después de la usurpación de 1833, hay un argumento insólito, si se me permite la, la adjetivación, que es que cuando lo, los británicos argumentan, como pueden, ¿no? porque es muy difícil de argumentar la, la ocupación británica de Malvinas, mencionan que en el siglo XVIII, en ese, ese interinato breve que estuvieron en, en el puerto de la Cruzada, en la isla de Gran Malvina, habían dejado la señalética del establecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo es eso que uno dejando una placa, un poco siguiendo el hilo que vos mencionaste Facundo, de los descubrimientos, de repente los británicos argumentaban de que ellos podían recuperar eh, por haber dejado una placa, es la historia de la placa, parece chiste lo que estoy contando, pero ¿cómo es la historia de la placa eh, de, de Malvinas? Bueno, efectivamente, como, como decís vos, Juan, en el 74, cuando los británicos abandonan, dejan esta suerte de placa de plomo, ¿no? que habla de las islas Falkland en, en, en, encima en singular la, la menciona, pero bueno, eh, está, está ahí, es una placa que los españoles de manera automática, casi cuando van a, a chequear que efectivamente los británicos hayan cumplido con su palabra de retirarse de las islas, abandonar las islas, la retiran. Retiran la placa y la envían a Buenos Aires. Esta placa, que estuvo en Buenos Aires, fue luego encontrada, con las primeras invasiones inglesas a, a Buenos Aires, por los británicos y enviadas a Londres. Uno supondría que, bueno, al encontrar esta situación, suponiendo que los británicos tenían o mantenían algún tipo de, de, de pretensión, bueno, ante esta situación dirían algo o reforzarían incluso Malvinas si veían que, que esta situación no, no, ya no estaba, esta placa no estaba, aunque sea intentar poner una nueva placa. Pero como explicamos al principio, el tema de los actos simbólicos. Ya hemos dicho que para el siglo XVI la, la, el descubrimiento y los actos simbólicos no eran suficientes como título de soberanía, mucho menos iban a ser suficientes en el siglo XIX para el mantenimiento de un supuesto derecho sobre el territorio frente a... Innumerables actos públicos eh, pacíficos y constantes de otras potencias, a título de soberano, tanto de España como de Argentina. Es decir, esta, esta idea de la placa dejada, que justamente, como bien vos decís, es lo que en, el, en 1829 eh, el, el representante británico aquí en la Argentina, en Buenos Aires, le, le, le indica al gobierno al gobierno de Buenos Aires que ese era un motivo, o ese era un ejemplo de por el cual no habían abandonado las islas. Eh, la realidad es que es totalmente, no, no, no resiste ningún tipo de análisis. No solamente que España retira esa, esa placa, sino que España luego destruye y arrasa con cualquier eh, elemento que haya quedado de los británicos en Puerto de la Cruzada, eh, no solamente con el fuerte, sino con todo otro tipo de, eh, de, de, de, de construcción que había ahí, a efectos de borrar todo tipo de presencia británica en las islas y demostrar que son los españoles los que ejercían la soberanía, no solamente sobre la Isla Soledad, sino sobre la totalidad del archipiélago. Es otra cuestión. España no ejerció solamente la soberanía sobre Puerto Soledad, sino que se encargó, con los, con, teniendo en cuenta la distancia, y teniendo en cuenta el aislamiento que se encontraban en las islas, de ejercer su poder de policía, de ejercer su, su presencia soberana a lo largo y ancho de todo, de todo el archipiélago, incluso ante súbditos de la corona británica, este, no solamente ante los eh, franceses o, o, o americanos, sino también ante los británicos, sin que los británicos, sin que el gobierno británico, emitiera ningún tipo de protesta o, o queja al respecto. Este, entonces, el, el tema de la placa, si sí, como bien vos decís, es, es, es, muy, es, es colorido por el hecho de que lo utilicen como un argumento para demostrar que no abandonaron las islas, eh, pero bueno, está, está, efectivamente es así, es una placa de plomo que habían dejado y que rápidamente fue llevada a Buenos Aires y luego, eh, con el intento de invasión nuevamente británica, fue llevada a Londres. Claro, pero queda claro que dejar una placa de plomo no es ejercicio de soberanía, está clarísimo, ¿no? Ni para el siglo XVI, y me imagino los representantes argentinos cuando les llega esa carta del representante británico diciendo que habían dejado una placa, debe haber sido un poco irrisorio, ¿no? Eh, ya incluso para el siglo XIX. Y, y vamos avanzando un poco en la historia. Se da la, la ocupación británica eh, de Malvinas y como bien mencionabas vos, Marcelo, inmediatamente nuestro país responde. Siempre estuvo rápido de reflejos y... ¿Cómo fue ese inicio del reclamo de soberanía de esas protestas, quizás teniendo como mayor referencia a la labor de Manuel Moreno como embajador argentino ante el Reino Unido? Sí, hay una primera protesta que es en Buenos Aires, y el encargado de negocio británico dice que él no tenía ninguna información, y que no sabía absolutamente nada, y que por lo tanto no tenía instrucciones para responder. Eh, lo cual es interesante, eh, y hay... Hay elementos para la, para la investigación allí. Eh, por ahora no, no digo más nada, pero es, es interesante para que nuestros historiadores eh, se ocupen del tema. Eh, si quieren puedo avanzarles algo. Leí en un libro británico, eh, Boyson, que explica que le habían mandado las instrucciones al encargado de negocios británico en Buenos Aires, pero nunca le llegaron. Eh, yo creo que es interesante examinarlo, pero de todas maneras, hay una primera protesta al encargado de negocio británico, y después está la, toda la acción de Manuel Moreno, eh, y las propuestas, las protestas eh, hechas con mucho análisis por Manuel Moreno, y eh, inclusive el hecho de que él eh, comenta eh, al gobierno en Buenos Aires que su protesta fue muy bien recibida por el cuerpo diplomático acreditado en Londres. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque algunos pueden pensar, bueno, en el siglo XIX el uso de la fuerza era algo normal en las relaciones internacionales, la conquista como modo de adquisición de soberanía estaba permitido, pero eso se da en un marco en el cual no había guerra, ni mucho menos entre la Argentina y el Reino Unido, todo lo contrario, había un tratado de amistad. Eh, y la acción británica fue escandalosa, inclusive eh, con los parámetros del siglo XIX, porque se trataba de, de dos estados que mantenían relaciones diplomáticas, que tenían un tratado de amistad, y el uso de la fuerza en esa época, que era efectivamente permitido, hoy el derecho internacional lo prohíbe, aunque muchos estados violan eso, ¿no? pero es otro tema, eh, en esa época... Eh, existía la declaración de guerra, para poder adquirir soberanía por la vía de la conquista había que hacer una declaración formal de guerra, ganar la guerra y después obtener un tratado de paz por el cual eh, el perdedor, digamos, aceptaba transferir la soberanía. Nada de eso ocurrió en el caso argentino. Y a Manuel Moreno, eh, con la... Ustedes imagínense, ¿no? Eh, el representante de una joven nación independiente, eh, frente a la principal potencia económica y militar de la época. Y Manuel Moreno alguna vez contaba que hasta lo trataron con desprecio, eh, y, y cómo se atrevía una nación como la Argentina a protestarle a su majestad británica. Eh, y sin embargo, Manuel Moreno persistió, y ante la falta de, de respuesta inclusive hay una, hay una frase muy, muy importante que cansado de que el Reino Unido no quiera discutir la cuestión, la consideró cerrada fija su posición y dice no discutimos más con ustedes, por favor no, no insistan más y Manuel Moreno dice eh, aunque ustedes no quieran discutir eh, y por lo tanto no voy a seguir protestando porque ustedes ni siquiera me van a contestar eh, si alguna vez hay silencio argentino, eso no puede interpretarse como aquí esencia a la posición británica. Lo cual es muy importante, porque los británicos insisten mucho de que hubo un periodo eh, entre 1849 y, y, y 1884 en el cual Argentina no protestó. Pero no protestó por una serie de razones, entre las cuales la más importante es que el gobierno británico ni siquiera contestaba. Entonces, eh, ese elemento es fundamental también para probar que eh, nunca hubo aceptación argentina del de, eh, despojo. Sí, perdón, Fernando, sí. No, no, no, no, simplemente para sumar a lo, a lo que decía Marcelo, que incluso dentro de, esa, de, esa, eh, de esos argumentos británicos, de la idea de, de la quiesencia argentina, etc., surgió eh, hace poco también, uno... <risas> más disparatado de, que incluso el de la placa que vos mencionabas, que es el del tratado de Arana Southern, eh, que puso fin a la, a la cuestión del bloqueo anglofrancés francés en, en el río de la Plata, que algunos autores británicos consideran de que eso se trató del de fin de la disputa por Malvinas, en donde la Argentina reconoce eh, la soberanía británica o que abandona el reclamo argentino sobre las islas, es decir, eh, un tratado que fue firmado y que al mes siguiente Rosas eh, eh, Juan Manuel de Rosas es un punto que te toca a vos Juan de cerca, lo sé eh, eh, ante la legislatura porteña eh, re, re, re, ratificó lo que dijo Manuel Moreno entre la protesta contra el Reino Unido o sea es decir, un mes después de firmar el tratado Rosas dice ante la legislatura que la cuestión malvinas seguía vigente y que aprobaba todo lo que estaba haciendo Moreno en Londres, es decir podemos ver cómo eh, la, la, la, la argumentación británica siempre trata de encontrar nuevos elementos para tratar de justificar una situación totalmente injustificable, eh, una cuestión que son totalmente distintas, y lo que bien que hablaba Marcelo también el hecho de la eh, relación particular que tenía la Argentina con el Reino Unido, porque este, este tratado habla del restablecimiento de las relaciones de amistad que se habían eh, roto justamente por la cuestión del bloqueo anglo, anglo francés. Cuando el Reino Unido despoja a la Argentina de Malvinas en 1833, no se produce una ruptura de las relaciones diplomáticas. Se mantienen estas relaciones, algo que sí había pasado con los estadounidenses en 1831, cuando Lexington eh, arrasa con, con Puerto, Puerto Luis, eh, o Puerto Soledad. Soldado. Entonces, demuestra claramente la situación particular, la relación particular que tenía la Argentina con el Reino Unido en ese momento, eh, y bueno, y analizando obviamente el texto del, del tratado y su objeto y fin, está claro que son cuestiones totalmente distintas, eh, por una serie de elementos, estos que menciono son, son algunos, pero, pero bueno, principalmente es este, ¿no? El, el hecho de que Rosas, un mes después de la firma del tratado, está ratificando absolutamente todo lo que hace Manuel Moreno en Londres, y continuando y separando las dos cuestiones de Malvinas por un lado, y la cuestión del río de la Plata, que además requería también la, la ratificación de, del presidente del presidente uruguayo es, decir, es una locura pensar que una cuestión relativa a Malvinas requiera también la aprobación del presidente uruguayo pero bueno, son cuestiones que analizamos en el libro pero que algunos autores han querido avanzar en el último tiempo justamente con esta misma idea que vos hablabas de la placa ¿no? de tratar de justificar lo, lo injustificable y este sí. argumento perdón no, este argumento además eh, del de el tratado Arana-Southan que, que pone fin eh, al conflicto creado por el bloqueo anglo-francés del río de La Plata por el tema de la libre navegación de los ríos, ¿no? eh, fue invocado por primera vez oficialmente por el Reino Unido en el 2012. O sea, si, si era verdad que Argentina por el tratado 1849 había renunciado a su soberanía, ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo en 1884, cuando, Argent cuando hay ese intercambio de notas? Eh, o en 1888, todas las veces que Argentina protestó o realizó actos ante la Unión Postal Universal, eh, ante otros ámbitos internacionales, el Reino Unido jamás había invocado este argumento de que el, el tratado que pone fin al conflicto por el bloqueo del río de La Plata eh, también implicó la renuncia argentina a la soberanía sobre Malvinas. Es un elemento eh, también, yo creo que es eh, digno de destacar, cómo el Reino Unido trata de buscar por todos lados argumentos para fundar algo que es insostenible. ¿no? Claro, ahí justamente lo que, lo que les quería sumar, para también entender el tiempo histórico que estamos viendo hoy en día, porque el tiempo presente también eh, no, no es que esté excluido de, de ser analizado o, o hacer una reflexión al respecto que es que después de la guerra del 82, digamos, para hacer un repaso así general y después ya vamos avanzando al siglo XX. Siglo XIX, el primer argumento es la placa, por decirlo de alguna manera, que dejaron alguna vez en, en, en Puerto de la Cruzada. En el siglo XX, cuando se da eh, el alegato ruda, es la invocación casi inabstracto, si se me permite, del principio eh, mal aplicado, que ahora lo vamos a hablar, de la, de, de la autodeterminación de, de, de los pueblos. Y después de la guerra de, de Malvinas, porque, digamos, es muy difícil argumentar por qué los británicos están en el Atlántico Sur tan cerca del continente americano sin que no sea una situación colonial explícita, empezaron a sacar argumentos, si quiere de la galera. Vos mencionabas el año 2012, en el trigésimo aniversario de la guerra, un contexto reciente donde se ha recrudecido, digamos, el reclamo de soberanía por Malvinas. De repente sacan este acuerdo eh, arana Southern de 1849, que como bien ustedes mencionaban, nuestro país nunca... Eh, rompió relaciones con el Reino Unido a la hora de reclamar eh, Malvinas. Por eso, en, en la charla pasada, cuando hablábamos con, con el embajador eh, Javier Figueroa, es una relación diplomática muy compleja. Eh, porque, por un lado, está el vínculo diplomático que se mantiene, el intercambio comercial y, al mismo tiempo, el reclamo de soberanía eh, vigente. Pero son todos argumentos que muchas veces nacen después de la guerra de Malvinas para generar una retórica más o menos justificante, me imagino, por si viene alguien que no es de, no sé, por ahí de Sudamérica, que llega a Malvinas en un, en un viaje, en un crucero de forma turística, ahora no por la pandemia, y de repente, bueno, en, en esa retórica, en esa construcción de relato colonial, decir, bueno, acá hay un tratado de 1849, como bien mencionaron ustedes, que no tiene una incidencia jurídica eh, alguna. Y ahora sí, digamos, para hacer un, un resumen, fue una discusión bilateral por mucho tiempo, desde 1833, Segunda Guerra Mundial, los países intentan, no hay una vocación de que no haya más conflictos armados en el mundo entre países, resolver los problemas de forma diplomática, se crea la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? después de la Segunda Guerra Mundial, y que sin ningún lugar a dudas a la hora de hablar de Malvinas fue un punto de inflexión. Eh, cuenten sobre todo quienes nos están viendo cómo impactó la creación de Naciones Unidas en el en derecho internacional, pero particularmente en, en la discusión de soberanía por, por nuestras islas. Sí, si me permitís, Juan, yo voy, inclusive voy a ir un, un, uh, históricamente unas décadas antes, porque hay otro argumento falaz británico, que es el de decir que desde 1888 hasta la Segunda Guerra Mundial Argentina no hizo nada por las Malvinas, y es, un, es una gran mentira, pero hay otro elemento que está también vinculado a lo que charlábamos antes sobre el Tratado Arana-Southern de 1849. En, al principio del siglo XX se pone de moda entre los estados eh, la celebración de tratados de arbitraje para resolver las controversias entre los estados. Y hay una negociación entre Argentina y el Reino Unido para celebrar un tratado general de arbitraje. Es decir, toda controversia entre Argentina y el Reino Unido sería resuelta por un arbitraje. Y ahí el colonial office se preocupa, se preocupa por el tema Malvinas. Y hay una nota del secretario del colonial office al secretario del foreign office que le dice no, no podemos celebrar un tratado con Argentina y el secretario del foreign office le contesta hasta tanto la Argentina no renuncia a su soberanía o a su reivindicación de soberanía no vamos a celebrar no vamos a celebrar un tratado de arbitraje con la Argentina 1911 esto quiere decir en 1911, el gobierno británico era muy consciente de que la Argentina no había renunciado a su reivindicación de soberanía. Y por eso no se celebró ese tratado de arbitraje, que inclusive estaba negociado, ya avanzada la negociación. Y eso me parece que es interesante. Pero ahora, volviendo a... a... Perdón, te sumo, y me atrevo a decir que esa negativa que refirmarlo, había un temor hipotético de que ante llegar a ese tema, a un arbitraje, ese arbitraje... Eh, se resolviera a favor de nuestro país, digamos. Siempre en la retórica británica hay como una especie de miedo y de cautela porque, eh, digamos, sus argumentos jurídicos son muy endebles, si me permite, son muy Así frágiles. Es. Y eso está reconocido en un sinnúmero de declaraciones internas en el Foreign Office, en el Colonial Office, eh, que han sido citadas muchas veces. Eh, inclusive hasta quien fue una vez juez de la Corte Internacional, el juez británico de la Corte Internacional de Justicia Cuando trabajaba en el Foreign Office dijo, nuestro caso tiene muchas debilidades eh, Pero estamos cubiertos, entonces la Argentina no nos puede llevar eh, Eso es un, tema, es un tema muy interesante, es el reconocimiento de, de la debilidad de la posición británica Hay funcionarios británicos dicen la verdad es que actuamos como bandidos internacionales o que si, no, si hay que preguntarse quién tenía soberanía eh, en 1833 la respuesta es muy simple, las provincias unidas del Río de la Plata, o sea hay toda una serie de declaraciones de oficiales británicos ¿no? que, que, que reconocen eh, la debilidad total de la posición británica y la posición fuerte de la Argentina pero bueno, volviendo a 1945, la, a las Naciones Unidas, sí, la creación de las Naciones Unidas es un elemento muy importante, porque eh, por primera vez eh, se incluye el tema de la descolonización eh, en la Carta de las Naciones Unidas. Eh, cuando se crea la, la, la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, se creó un régimen de mandatos de los territorios que que les retiraron a las potencias vencidas de la Primera Guerra Mundial se establece el sistema de mandatos. Pero después cuando se crean las Naciones Unidas hay, hay dos regímenes diferentes, uno es el de la administración fiduciaria y otro el de los llamados territorios no autónomos. Y es muy interesante, y yo quiero mencionar y rendir homenaje a alguien que, que, con el que hablé muchísimo de Malvinas en Ginebra, que fue Enrique Ferrer Vieira que fue un diplomático argentino que estuvo en San Francisco, y que él tuvo diría, el, el honor de por primera vez eh, mencionar el tema Malvinas en, en Naciones Unidas, desde el inicio mismo, porque cuando se discutía el tema de los territorios bajo administración fiduciaria, los territorios no autónomos, Enrique Ferrer Rivera, que era un diplomático argentino, eh, dice... Las Malvinas son territorio argentino, y la Argentina no acepta que, ese, que un territorio argentino pueda ser incluido como un territorio eh, de bajo administración fiduciaria. Y después está todo el tema de los territorios no autónomos, ¿no? es decir, la, es un eufemismo esa manera de llamar territorios no autónomos son los territorios coloniales, en realidad... De, de, ya no son sinónimos, de, de, ¿no? Cuando hablamos de territorios sí. no autónomos es una forma más elegante o técnica de hablar de una, de una colonia, una colonia... Exactamente, una potencia. Pues, ¿no? eh, en 1945 la, las potencias occidentales victoriosas no querían hablar de colonia, entonces se dijo territorios no autónomos, que suena un poco más suave que decir de territorios bajo dominación colonial, ¿no? pero se trata de eso, y ahí hay todo un proceso... Eh, que va poco a poco avanzando, avanzando, hasta llegar a 1960, eh, con la idea de poner fin a la descolonización. Y en 1945 se puede incluir esa, ese capítulo 11 de la Carta sobre Territorios no Autónomos, porque eh, casualmente la Unión Soviética y los Estados Unidos había un aspecto en el cual podían llegar a tener alguna coincidencia, que era... Eh, el de poner eh, límite al colonialismo esencialmente británico y francés por el tema comercial esencialmente eh, Estados Unidos y por el tema ideológico esencialmente la Unión Soviética. Es decir, eh, para los Estados Unidos era importante romper con el monopolio eh, comercial que tenían tanto Francia o Reino Unido con sus respectivas colonias. Y por eso esa coincidencia permitió que se incluyera el capítulo 11 en la Carta de Naciones Unidas. Y después, eh, gracias al hecho de que las primeras naciones africanas empiezan a independizarse, se adopta la resolución 1514 de 1960, que es la declaración sobre eh, la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, ese es el, el título pero es una, la declaración de descolonización, se le dice la carta magna de la descolonización. Y a partir de allí, eh, el Reino Unido eh, no tiene más remedio que discutir la cuestión Malvinas, porque se trataba de un territorio que estaba en la lista de territorios no autónomos, después de la adopción de esta resolución 1514, en la que se habla de la libre determinación, se habla de la integridad territorial, que el colonialismo es contrario al derecho internacional y que hay que poner fin al colonialismo, eh, se crea el Comité de Descolonización, que es un órgano subsidiario de la Asamblea General para, para fiscalizar el proceso de descolonización, y así llegamos al momento en el cual el Comité de Descolonización le toca discutir el tema Malvinas y allí eh, se produce el famoso alegato ruda del cual ya eh, en este ciclo se ha abundantemente eh, tratado y se llega a la resolución 2065 que es la resolución que establece digamos la política de Naciones Unidas hacia Malvinas porque eh, lo dijo la Corte Internacional de Justicia en la última opinión consultiva sobre eh, la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio, otro territorio colonial británico, es la Asamblea General la que decide cómo se pone fin a las situaciones coloniales, y cuáles son los territorios coloniales, porque había algunas potencias coloniales, como Portugal, por ejemplo, bajo la dictadura de Salazar, que decían, no, nosotros no tenemos colonias, eh, son provincias de ultramar, y son tan eh, Mozambique, Angola, son tan portuguesas como... Lisboa o, o Porto, <ríe> eh, y la Asamblea General dice, no, somos nosotros, es la Asamblea General la que decide qué territorio es no autónomo o no, y es la Asamblea la que decide la manera de descolonizar. y Entonces, como bien sabemos, porque también eh, ya aquí en el museo se ha, se ha discutido mucho, eh, se ha charlado mucho sobre el tema, eh, la Asamblea General en la resolución 2065, fija, hay una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, eh, y la manera de poner fin a esta situación particular colonial porque es una situación que es muy diferente del colonialismo clásico el colonialismo clásico es la opresión de un pueblo por la potencia colonial y acá está lo que podríamos llamar el colonialismo territorial porque eh, la potencia colonial despoja a un estado de reciente independencia de una parte de su territorio entonces fija, la manera de poner fin a esta situación colonial es la resolución de la controversia de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes. Y desde entonces esa ha sido la, la doctrina de Naciones Unidas hacia eh, la cuestión Malvinas. ¿no? Y ahí, perdón, un poco relacionado con eso, y, y, y para verlo desde una óptica, si se quiere jurídico-técnica, ¿por qué en el caso de, de Malvinas no se aplica el principio de libre determinación o de autoterminación de los pueblos, que también se ha aplicado en los procesos de emancipación e independencia de África, Oriente Medio y, y Asia? Sí, eh, hay algo interesante eh, nuevamente en relación a las contradicciones británicas. Eh, los británicos fueron los más férreos opositores a reconocer el derecho de libre determinación de los pueblos. Eh, y es muy interesante que en la, en la década de 1960 todavía desconocían el principio de libre determinación. Decían, no, bueno, es un principio eh, aspiracional, digamos. <ríe> Eh, pero no es jurídico no hay una obligación de respetar la libre determinación de los pueblos claro porque tenían eh, eran la mayor potencia colonial del mundo y eh, en, en 1965 cuando se adopta la resolución 2065 los, los británicos todavía no reconocían el derecho a libre determinación como un, de un principio jurídico y obviamente cuando ya prácticamente lo último que les queda son unas pequeñas colonias, pequeñas entre comillas, eh, con población eh, afín, podemos decir, ahí entonces se acordaron del carácter jurídico del derecho de libre determinación de los pueblos. Y bueno, la primera reacción sobre esta pregunta, ¿por qué no se aplica la libre determinación de los pueblos? Por lo que decíamos antes, este no es un caso de colonialismo clásico de dominación. Acá los británicos no, no impusieron eh, una dominación colonial a un pueblo víctima del colonialismo. Cuando los habitantes eh, británicos llegan a las Islas Malvinas, ya existía una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Y esa es una cuestión fundamental. Se trata de habitantes de un territorio bajo una disputa de soberanía, que existía antes de que llegaran esos habitantes, los habitantes actuales o sus, eh, digamos, eh, ancestros. ¿no? Eh, esa es una cuestión que es eh, fundamental. Y lo que decía anteriormente, en materia de descolonización es, el, es la Asamblea General la que determina la manera de poner eh, fin a la situación colonial. Y la Asamblea General, con buen criterio por esto que vengo de explicar, no estimó que los habitantes actuales de las islas tengan el derecho de libre determinación. Eh, hay una controversia de soberanía y hay que resolver la controversia de soberanía. Y hay que tener en cuenta, esto, esto que estoy diciendo no quiere decir que los habitantes no tienen ningún tipo de derechos, o, nosotros siempre decimos, no son una tercera parte de la controversia, pero yo diría... Eh, son un elemento importante en la solución de la controversia. A veces, muchas veces, lo vemos como eh, que son, eh, son un problema en la controversia. Yo diría que hay que tener en cuenta de que la Argentina reconoce en su disposición transitoria número uno de la Constitución eh, el respeto al modo de vida, la Asamblea General y el Comité de Descolonización hablan del respeto de los intereses de los habitantes, entonces, no son una parte en la controversia, pero son un elemento importante en la solución de la controversia. Y ahí yo creo que nosotros tenemos que tener eh, una visión clara de que eh, los habitantes tienen derechos, obviamente, nosotros somos un país en el cual insistimos mucho en el respeto de los derechos humanos, obviamente tienen todos los derechos humanos reconocidos en el ámbito nacional e internacional, pero también tienen derechos que yo diría que no son solo individuales de cada uno de los habitantes, también tienen una especie de derecho colectivo, aunque no tengan derecho de libre determinación, porque puede llegar a considerarse que son una especie de minoría lingüística, eh, en la cual el derecho internacional también reconoce, de, y nosotros siempre hemos dicho que vamos a respetar eh, los intereses y el modo de vida, ¿no? También hay otros elementos que podrían agregarse eh, el tipo de población. Esta población, como yo decía antes, bueno, cuando los británicos expulsan a Argentina, aunque ellos dicen, no expulsamos a, lo, a la población, expulsamos a las autoridades, únicamente ese es otro argumento, otro caballo de batalla que utilizan mucho. La realidad es que, primero los estadounidenses, cuando destruyen eh, prácticamente las instalaciones, eh, muchos de los habitantes eh, fueron des desalojados y no pudieron volver por culpa de la ocupación británica ulterior uno, otro elemento ¿no? y después eh, el hecho de que eh, los habitantes actuales cuando uno se fija cómo está constituida esa población muchos dicen sí, nosotros somos la octava o la novena generación y es verdad, hay muchos isleños que, que, son, que están allí desde sus familias desde mediados del siglo XIX. Es verdad, pero eso no, no, no constituye de por sí un elemento para afirmar que se trata de un pueblo separado con derecho de libre determinación. Y cuando uno ve cómo se compone esa población en la cual hay, una, hay un control de la política migratoria por parte del Reino Unido, y se trata de una población de apenas eh, unos miles de habitantes, eh, y cuando uno ve que eh, un gran porcentaje de esa población llegó apenas hace 10 años y que se van y que vienen digamos, a hablar de un pueblo con derechos de libre determinación eh, no tiene mucho asidero jurídico. ¿no? Esto quizás nos sirve como y, disparador eh, para separar las ramas de derecho, ¿no? Cuando hablamos de por ahí los intereses de los habitantes, los seres humanos que viven en, en, en las islas estamos hablando, supongamos, otras el respeto al derecho de la propiedad, digamos ¿no? que sería una rama de derecho y sería el derecho civil, es decir, que no venga el Estado argentino y desaloje a esa familia X que vive en una vivienda, digamos, no en lo que hoy conocemos como puerto argentino. Pero otra cosa sería el derecho público que discute la titularidad de dominio en términos de Estados y naciones. Y quizás el, el contraejemplo que nosotros siempre damos, eh, como podría ser una hipotética... Eh, convivencia cuando recuperemos nuestra soberanía malvinas es el de la Comunidad Galesa en Chubut, donde hay una comunidad que vive en la Patagonia Austral, que hablan en, en un idioma distinto al, al castellano o al idioma oficial, si se quiere, de, de la Argentina, viven en, en suelo argentino, pero en ningún momento discuten la soberanía, no es que plantean que esa porción de la Comunidad Galesa no es Argentina. Y quizás ese también es, digamos en términos si quiere jurídicos, un argumento más que solvente, a la hora de discutir la, la soberanía. Sí, Facu, ¿querías decir algo? Sí, sí, no, no, solamente, y a sumar también lo que vos recién planteabas, eh, en las cuestiones, en las disputas territoriales, en las que han llegado a la Corte, o en algunos tribunales arbitrales, el, el tribunal ha decidido sobre los títulos de los estados, sobre el territorio, y en muchos de ellos hay población viviendo en esos territorios. Y la Corte no ha decidido en base a las opiniones de esas poblaciones, sino ha decidido en base a los títulos. Obviamente. Como bien vos decías, la propiedad y distintos tipos de derechos deben ser respetados por los estados que eh, en ese momento ejercerán o no la soberanía sobre el territorio. Pero no tienen el derecho a decidir el destino del territorio, de ese territorio en particular. Y solamente para agregar a, a lo que decía lo que decía Marcelo recién, el hecho también de, quizás también se debería plantear la cuestión de que si no se aplica, es decir, si no hay un pueblo dentro, en las islas sujeto a la libre determinación, es decir, la población de las Islas Malvinas no constituyen un, un pueblo sujeto de la libre determinación, no implica automáticamente una contradicción como muchas veces se plantea entre el principio de integridad territorial eh, con el de la libre determinación. Como que en Malvinas hay esta suerte de contraposición contra, contra entre ambos principios, del artículo sexto o no de, de, la, de la resolución 1514, sino que en el caso de Malvinas, de aplicarse el principio de libre determinación de los pueblos, el pueblo que es sujeto, que se ve impedido de poder ejercer su, su total derecho sobre la totalidad de su territorio por haber sido violada su integridad territorial, es sin duda el pueblo argentino. Es decir, el derecho de libre determinación que se está violando es el del pueblo argentino. Y yo creo que eso es un, un, un elemento importante a, a destacar eh, siempre ¿no? en, esta, en esta cuestión. Totalmente. Y además, agregaría, eh, este es otro de los caballitos de batalla que utiliza el Reino Unido, que dice, bueno, para la Argentina es más importante el territorio que la gente. Eh, o que nosotros estamos en contra de la, del principio de libre determinación. Yo les dije hace unos instantes cuál fue la posición británica sobre el derecho de libre determinación y la Argentina, que nació como a, a la vida independiente, precisamente luchando contra una dominación colonial, y la Argentina siempre apoyó el principio de libre determinación. Eh, y nosotros. Eh, Siempre eh, estuvimos, eh, fuimos solidarios con la lucha libre de, de, de liberación de los pueblos sometidos a dominación colonial, lo afirmamos en la, en la Asamblea General de Naciones Unidas, y efectivamente, es un punto también que es importante, que muchas veces no se lo ve, eh, y que yo diría, no, no hay una contradicción, en nuestra posición sobre integridad territorial y libre determinación. Como bien decía Facundo, eh, la dominación colonial impli implicó un quebrantamiento de la integridad territorial argentina. Y si hay un pueblo víctima de la dominación colonial, es el pueblo argentino. O sea, si hay un titular del derecho de libre determinación eh, que es víctima de la acción colonial, acá, si se aplica libre determinación a Malvinas, el titular de la libre determinación es el pueblo argentino. Y es muy interesante la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la separación del archipiélago de Chagos, de Mauricio, por parte del Reino Unido. Porque la Corte habla del derecho del pueblo de Mauricio a la libre determinación y que ese derecho de libre determinación fue violado por el Reino Unido precisamente porque le separó el archipiélago de Chagos, que pertenecía a Mauricio, al pueblo de Mauricio acá estamos en una situación eh, similar, obviamente, no es idéntica, todas las situaciones no siempre tienen algún elemento diferente. Pero este es un punto interesante sobre el cual yo creo que hay que insistir. Si se aplica la libre determinación a la cuestión Malvinas, el titular del derecho libre de determinación es el pueblo argentino. Y yéndonos avanzando un poco en la historia, ya llegando obviamente a la década del 80, lo que fue el, el conflicto del Atlántico Sur, para mencionarlo en, en términos técnicos, hay también una, una posible creencia vulgar de que, después de, de, de lo que fue la derrota, digamos, de, de, del conflicto el 14 de junio de 82, es como que, bueno, ya eh, tuvo algún impacto en la, en la discusión de soberanía por Malvinas. Yéndonos a la cuestión jurídica, al derecho internacional, ¿tuvo, no tuvo impacto? ¿Cómo alteró o no alteró la discusión de soberanía en términos jurídicos el conflicto de, del año 82? Para que quede claro... Eh, a quienes nos están viendo. Sí, Bueno, Facundo, eh, no, no. Dale, dale. Bueno, no, no, no. Simplemente, eh, eh, nada. Para ir primero a la respuesta rápida es, no modificó en absoluto eh, la, la cuestión jurídica de la disputa de soberanía. Esto se puede ver claramente como en noviembre del 82, es decir, meses después de finalizado el conflicto armado, en las Naciones Unidas, la Asamblea General vuelve a emitir una resolución en, mismos, eh, en el mismo sentido que la 2065 y demás, llamando e instando a las partes, a la Argentina y al Reino Unido, a resolver la cuestión de fondo, ¿no? a resolver la cuestión de la, de, la, de la disputa de soberanía. Y también eh, suma a, a esta cuestión el hecho de cuando, o los planteos británicos, si se quiere al momento de, de, de, de, en, en las etapas previas, si se quiere, al 2 de abril, incluso el 1 de abril, y con la adopción de la, de la resolución 502 del Consejo de Seguridad, ¿en qué, en qué calidad la hace el Reino Unido, la hace eh, solicitando medidas provisionales, es decir, la Carta de Naciones Unidas establece en, en, en su articulado que puede pedirse medidas provisionales, ¿no? pero que estas medidas provisionales no van a afectar o no van a, modificar o van a, no van a cambiar el fondo de la disputa, eh, o de la cuestión de fondo, valga la redundancia. Y el propio Sir Anthony Parsons, que es el, el representante británico en el Consejo de Seguridad, establece de esta manera, diciendo, yo vengo aquí a pedir simplemente que se trate la cuestión de la agresión o del uso de la fuerza, o del uso de la agresión armada por parte de la Argentina, no queremos o no quiero solucionar la cuestión de fondo eh, de la disputa de soberanía. Y de hecho muchos estados, apoyaban a la Argentina y que apoyan a la Argentina en la cuestión de fondo votaron a favor de esa resolución 500, 502 del, del Consejo de Seguridad justamente entendiendo también esta situación, no entendiendo que eh, eh, la cuestión de, del uso de la fuerza, la cuestión de, de, de, de, de esta resolución adoptada en el marco de las tres medidas provisionales no afectaban o no tenían que ver con la cuestión de fondo que seguía inalterable, que es lo que mantuvo luego la Asamblea General en noviembre del 82, y continuamente luego, a partir del 83, 84, etc. Es decir, incluso si el argentino hubiese salido victoriosa del conflicto armado, tampoco se hubiese resuelto la cuestión de fondo. La, la disputa de soberanía seguiría vigente entre ambos estados. Es decir, el uso de la fuerza está prohibida en el derecho internacional, ya, ya lo recomercé al principio, eh, y no puede ser utilizada la fuerza para resolver cuestiones o disputas eh, eh, entre estados. Es decir, es una prohibición del derecho internacional eh, a ver si entendí si me permite una interpretación en base a, a todo lo que venimos charlando la resolución 502 podría ser como una especie de arana southern en un sentido de que es un instrumento jurídico que finaliza un conflicto bélico entre los estados pero que no tiene ninguna implicancia impacto en términos de la discusión de, de soberanía ¿O, o me equivoco yo diría, eh, hay una diferencia, porque Arana Southern no tiene nada que ver con Malvinas. Yeah. Eh, y Arana Southern, es verdad, pone eh, fin al conflicto creado por el bloqueo de anglo-francés del río de la Plata. Eh, la 502 se adopta sobre Malvinas, ahí hay una diferencia pero como bien decía Facundo, cuando el representante británico va al Consejo de Seguridad y, y plantea el proyecto de resolución que luego fue la, la resolución 502, eh, hace un esfuerzo considerable para convencer a los estados que, que apoyaban la posición de soberanía argentina, para decirles, miren, acá no vamos a discutir quién tiene razón, y lo dijo así en estas palabras, en inglés, eh, no, no vamos a discutir quién tiene razón sobre la cuestión de fondo, lo que venimos acá es a pedir que se condene el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y hay estados que votaron a favor, como decía Facundo, eh, eh, lo que hoy se llama la República Democrática de Congo, que antes se llamaba Zaire, eh, Jordania que lo dicen con todas las letras, nosotros apoyamos la justa reivindicación argentina, pero no estamos de acuerdo en que para resolver los conflictos se use la fuerza. Entonces, está ese aspecto, ¿no? Eh, y ahí, bueno, la resolución se adopta un par de días después de, del 2 de abril, o sea que cuando comenzaba el conflicto armado, digamos, ¿no? Y esas son las diferencias. Pero efectivamente, Facundo lo recordaba en noviembre del 82, el conflicto armado termina en junio del 82, y en noviembre, apenas unos meses después, la Asamblea General adopta la resolución 37-9, que dice eh, exactamente lo mismo que las resoluciones anteriores al conflicto de 1982. Es decir, eh, hoy eh, yo mencionaba que la conquista estaba permitida en, en Derecho Internacional en el siglo XIX, pero estaba sujeta a una serie de condiciones que no existieron en Malvinas cuando los británicos expulsan a Argentina. Y hoy la conquista no es un modo de adquisición de soberanía. O sea, no basta con ganar una guerra eh, y hay otros conflictos en otras partes del mundo en los cuales hay estados que han utilizado la fuerza y ocupan territorios, pero eso no es un argumento. Hoy no se puede decir, ganamos la guerra, entonces ya está, eh, el territorio es nuestro. Y eso está muy claro eh, ¿Los mismos británicos en su momento lo reconocieron? Claro, es verdad que Thatcher a, a, al día siguiente de, del 14 de junio va a la Cámara de los Comunes y dice nunca más vamos a discutir soberanía, eh, pero es un argumento que no tiene nada que ver con el derecho. Para el derecho la cuestión sigue pendiente y la manera de resolver la cuestión es lo que dicen las resoluciones de, de la Asamblea General y del Comité de Descolonización. Y en esa idea de que el conflicto de soberanía sigue pendiente. Ahora no, nos vamos para vamos a hacer un salto en la historia y nos vamos a remontar al tiempo presente. ¿sí? Digamos, es una, es una doble pregunta, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está la cuestión Malvinas hoy? Y ustedes mencionaron muchas veces el caso de Chavos, ¿no? ¿Qué otros eh, casos también pendientes de descolonización hay vigentes hoy en día y que si bien no son indios a Malvinas, de alguna manera son complementarios y dan a entender que a pesar de que estamos en el siglo XXI, sigue habiendo casos de colonialismo pendientes de, de descolonización. Sí, bueno, en, en la lista de territorios no autónomos de, de Naciones Unidas hay 17 territorios. La mayoría de ellos son territorios eh, bajo administración británica. Está un caso que es muy importante, que es el caso del Sahara occidental, eh, que sigue sin resolverse y en el cual eh, la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia, han dicho que se aplica el principio de libre determinación, y que es el pueblo saharaui el que tiene que eh, decidir el, el destino del territorio. Está el caso de Gibraltar, que tiene puntos comunes y puntos diferentes con la cuestión Malvinas, no son dos situaciones idénticas. Eh, hay que recordar que España cedió Gibraltar, una parte de Gibraltar, porque los británicos con su inveterada costumbre se extendieron además la, la dominación, sobre otra parte que no había sido cedida por España, pero España cedió por el Tratado de Utrecht eh, Gibraltar. Eh, Argentina nunca cedió nada, eh, una, esa es una diferencia importante, pero está la cuestión de la libre determinación, si es aplicable o no en, en ambos casos. ¿no? Después están eh, los territorios, hay, hay territorios no autónomos que están bajo administración de Estados Unidos y hay territorios no autónomos que están bajo administración de Francia, eh, Nueva Caledonia y Polinesia francesa. francesa. Eh, y después está la cuestión que mencionábamos antes, que es la de Chagos, que aunque no esté en la lista de territorios no autónomos, porque quien estaba en la lista de territorios no autónomos era Mauricio. Eh, y Chagos pertenece a Mauricio, y Mauricio obtuvo su independencia, pero el Reino Unido se quedó con parte de su territorio. Eh, y por eso eh, el pedido de opinión consultiva de la Asamblea General a la Corte Internacional, el hecho de que la Corte Internacional a, a, haya afirmado que la separación del archipiélago de Chagos eh, por parte del Reino Unido fue ilegal, y el hecho de que después la Asamblea General dijera que... El, de manera explícita, eh, que el archipiélago de Chagos pertenece a la República de Mauricio. Esos son los casos pendientes de descolonización, los cuales obviamente los más importantes, yo diría, eh, son eh, el Sáhara el Occidental, Malvinas, la cuestión pendiente de Chagos y también Gibraltar. Los otros son territorios en los cuales eh, siguen estando en la lista de territorios no autónomos, pero hay que recordar que el Reino Unido ni siquiera va a las reuniones del Comité de Descolonización. Eh, para el Reino Unido, eh, ellos ya cumplieron con su pretendido deber, eh, y como los llama territorios británicos de ultramar, dicen que ya, eh, ya han decidido y que no son más territorios no autónomos, porque esos territorios... Eh, gozan de autonomía, etcétera, etcétera, pero no es la posición de la, de la Asamblea General eh, que los considera, ¿no? Entonces... Eh, es una oficina que los es, británicos tratan de no entrar, digamos, ¿no? Porque exactamente, si entraran, no, ni van. Ni van. Ya o sea, inmediatamente están la... explicaciones, digamos, ¿no? entre otras cosas. Sí, sí, dicen ya no, no hace falta el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, eh, impone la obligación a las potencias, se les llama las potencias administradoras, eh, también otro eufemismo para no usar potencia colonial, eh, tienen la obligación de transmitir información. Eh, y el Reino Unido considera que ya no tiene, el comité de descolonización no tiene ninguna razón de ser, eh, quisieran cerrar eh, el comité... Estados Unidos también, eh, Francia también no está muy contenta por el hecho de que Nueva Caledonia y Polinesia Francesa estén en la lista. Y es otro tema también que hay que, hay que manejar. ¿no? Eh, el Comité de Descoordinación es un órgano subsidiario de la Asamblea General. Y bueno, Y la Asamblea General todos los años adopta resoluciones sobre los diferentes territorios. Y ese es otro punto que también Argentina tiene que evaluar. ¿no? Eh, desde que se reanudaron las relaciones diplomáticas no ha habido más resoluciones eh, de la Asamblea General específicas sobre la cuestión Malvinas. Están todas las resoluciones anuales del Comité de Descolonización. Pero no hay resoluciones sobre Malvinas por parte de la Asamblea General. Una pregunta relacionada con eso, digamos, ¿no? tomando en cuenta la... La controversia reciente con el caso de Chagos, ¿podría Chagos ingresar al Comité de Descolonización y de alguna manera revitalizar, eh, en términos administrativos, eh, ese comité? ¿Podría ingresar, dada esta opinión consultiva de, de la Corte Internacional, y que se ingresa un nuevo territorio no autónomo? Eh, bueno, Podría, sí, dije, debe... condicional simple, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Eh... Le hice esa pregunta a la gente de Mauricio cuando participamos en la opinión consultiva. Eh, ellos estimaron que no es necesario para ellos porque Mauricio formaba parte de la lista y Mauricio es independiente hoy. Y el archipiélago de Chagos, como fue reconocido por la Asamblea General como perteneciente a Mauricio, de manera explícita, ahora ya no necesitan más eh, que el Comité de Descolonización se, provoque, se pronuncie. Y es más, si uno ve eh, después de esta resolución en la cual la Asamblea General explícitamente eh, reconoce que Mauricio es soberana sobre Chagos, eh, el mapa de Naciones Unidas, eh, el planiferio de Naciones Unidas, eh, lo que los británicos llaman territorio británico del Océano Índico, ahora aparece Archipiélago de Chagos y entre paréntesis dice Mauricio. Mauricio. Eh, y entonces por eso eh, Mauricio no, no va a inscribir Chagos eh, como territorio no autónomo. Y ahora sí, a sí, modo de decir... Perdón dale. Juan, simplemente para sumar a lo que decía Marcelo, recordar ¿no? esta idea de que el Comité de conexión es un órgano subsidiario y es el encargado de monitorear, cómo se aplica el, la forma de solucionar o la forma de poner fin al territorio, a la colonización sobre el territorio que establece la Asamblea General. Es decir, la Asamblea General es la encargada y el Comité de Descolonización es el órgano subsidiario encargado de monitorear esta, esta aplicación. Es decir, como el Comité de Descolonización año tras año emite esta resolución sobre Malvinas teniendo en cuenta las la resoluciones de la Asamblea General, pero bueno, teniendo en cuenta también que desde 1988 no se expide como bien dice Marcelo, más allá de que año, año tras año el Comité de Descolonización sí lo hace. Y, y a modo de cierre, ¿no? y a modo de reflexión, ¿no? de, de, de esta convergencia de estas dos temáticas que para mí son indisolubles, que es Malvinas y el derecho internacional o el derecho internacional público, ¿cómo ven ustedes dos, el presente pero ya de cara al futuro, cómo ven eh, la cuestión eh, Malvinas? Bueno, la tenemos que ver con optimismo, lógicamente. Eh, tarde o temprano el colonialismo dejará de existir en el planeta. Eh, de lo que se trata es eh, de ver qué hacemos para, para lograr el objetivo. Bueno, se trata de quedarse sentados a esperar que el colonialismo desaparezca de, de la faz de la Tierra. O sea, hay que contribuir para que eso ocurra. Y esa es la gran cuestión, ¿no es cierto?, eh, qué hacer concretamente para eh, aproximarnos a ese momento en el cual podamos ver que eh, el colonialismo británico ha dejado de existir sobre una parte de nuestro territorio. Esa es la cuestión clave. Y para eso yo creo que eh, tenemos que eh, ser imaginativos eh, hay un elemento muy importante que ha sido la creación del Consejo Asesor del Presidente sobre la cuestión de las Islas Malvinas, que ha sido creado eh, el año pasado, y por otra parte simbólicamente su primera reunión tuvo lugar el 6 de noviembre del año pasado, eh, en el bicentenario de eh, la toma formal de posesión de las Islas Malvinas por la Argentina en 1820, entonces se trata de un Consejo Asesor uh, plural, eh, se trata de crear verdaderamente una política de Estado, y bueno, eh, yo creo que es una tarea fundamental de, del Consejo eh, buscar eh, caminos que nos acerquen cada vez más al objetivo, que es el que fija la disposición transitoria de la Constitución. Y para eso eh, tenemos que salir de, de la situación eh, de bloqueo que nos coloca el Reino Unido, porque la situación está bloqueada porque el Reino Unido, nosotros decimos negociaciones y ellos dicen no. Eh, entonces hay que buscar formas para, para romper esta, esta situación de estancamiento en la que se encuentra la cuestión Malvinas. Eh, se trata de tomar medidas en el plano nacional, para evitar también la depredación de nuestros recursos, se trata de tomar medidas en el plano bilateral, es lo que han conversado con el embajador Figueroa, se trata también de tomar medidas en el plano multilateral, eh, acá decíamos recién, eh, el, hablamos mucho del comité de descolonización, hablamos mucho de la asamblea general, Citamos el ejemplo de Mauricio y Chagos, de, de, de, de cómo Mauricio también se encontraba en una situación similar, de que el Reino Unido no, no quería negociar. Entonces se trata de buscar eh, nuevas vías, y se trata también, yo diría, de tener una política hacia los isleños, obviamente la política británica busca evitar eh, todo tipo de contacto entre las islas y el territorio continental argentino. Y la élite isleña busca tener contactos eh, con todos nuestros vecinos y evitar que haya todo cualquier contacto con el territorio continental argentino. Entonces también tenemos que tener una política eh, hacia los isleños, una política inteligente. Eh, y bueno, eh, yo creo que el Consejo Asesor está en una posición clave en este momento, y es de esperar, obviamente tenemos esta situación de pandemia que impide un trabajo en condiciones normales, no eh, pero soy optimista en el sentido de que eh, por primera vez tenemos un instrumento que va a permitir crear unas una políticas de Estado y, y, y logremos avanzar. Sí, eh, a ver, para sumar simplemente en línea concuerdo 100% con lo que dice Marcelo en todo, pero bueno, esta idea, ¿no? De, de, de decir, se trata la primera vez, ¿no? se trata de un hito histórico la creación de, del Consejo, Consejo Malvinas, que Marcelo obviamente es parte, eh, para terminar ¿no? con ese péndulo que, que Uriel siempre hablaba en sus trabajos, de la política interna argentina y la política exterior argentina, que ha debilitado increíblemente la posición argentina al momento de salir a buscar, si se quiere, apoyos eh, en el exterior. Eh, yo creo que esta, esta creación del Consejo, esta piedra basal ¿no? para, para transformar y fortalecer la posición argentina hacia el interior para encontrar los consensos necesarios que hablaba Marcelo y poder salir al exterior y buscar eh, los distintos métodos o apelar a los distintos métodos para poder romper este, esta situación de, de estancamiento, de inmovilismo, que el Reino Unido pretende a su vez mantener la situación, no ahora sino desde 1930 o incluso antes, siempre ha sido la política británica de eh, mantener el status quo y que la Argentina de a poco vaya acomodándose a esta situación y aceptando, eh, aceptando esta, este statu quo. ¿no? Eh, creo que tenemos esta, esta, esta herramienta que nos puede permitir, o que nos va a permitir, eh, avanzar y explorar las otras vías, las vías que tenemos a nuestra disposición para poder avanzar y ser proactivos y no solamente reactivos ante la política británica y lograr eh, alcanzar la solución de la disputa de soberanía y recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias, San del Sur y los espacios marítimos circundantes. Buenísimo, bueno, me quedo con esas últimas dos reflexiones, eh, Bueno, y humildemente desde el museo tratamos de mantener la memoria viva digamos, ¿no? de, de la Causa Malvinas, que creo que de alguna manera eh, ustedes mencionaban cómo se aproximaron a la Causa Malvinas, digamos la pregunta inicial de la charla, creo que mantener eh, viva la causa en, en nuestro pueblo, en quienes estamos habitando la Argentina continental, eh, es una de las herramientas eh, de cara al futuro para, para mantener la causa viva, y como bien planteabas vos, Marcelo, de forma muy imaginativa, creativa, y también en lo posible innovadora, eh, y también con lo que mencionaba Facundo, ser proactivos, eh, nos lleve de alguna manera ese camino cierto, que es terminar con el colonialismo británico en el Atlántico Sur, de la mano de nuestro ejercicio pleno de, de soberanía. Así que por parte nuestra, también en nombre del director garro Esteban, que seguro nos debe estar mirando, les agradecemos su presencia aquí, en la virtualidad, digamos, ¿no? en, en este programa. Así que estamos muy agradecidos, sobre todo porque aprendimos muchísimo y nos quedó claro que las Malvinas son argentinas y que tenemos que continuar en el camino de, del reclamo de, de soberanía. Así que muchas gracias. Gran placer. Un placer enorme. Muchas gracias. Así que bueno, quienes nos están viendo, nos encontraremos el, el viernes que viene, ¿sí? viernes 4 de junio, a las 18 horas, por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria Uriel Ehrlich. Nos vemos el viernes que viene. Hasta pronto.